Invitado de lujo, el que recibimos en este segundo bloque de Mejor de Mañana. Ya estamos con él, lo sí, vamos a recibir con un fuerte nuestro aplauso. Amigo. Nuestro amigo Fran Suárez. Hola, Fran! Actor. Bienvenido, Fran, nuevamente. ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que muy contento de volver al canal y bueno, y contento porque vinimos con unos invitados especiales. De lujo. Ah, te ah, digo. De lujo también. Siempre lo decimos. Fran fue nuestro coach, nuestro formador. Antes de salir a escena en este programa Tuvimos toda una formación previa Donde él como actor nos estuvo por ahí curtiendo un poquito Para, para manejarnos mejor ante cámara Estuvo buenísimo Fue muy divertido <ríe> Pero, Espero que haya servido Sí, eh a Yo creo que sí. Sí, sí. Estuvo buenísimo Bueno, Fran, se viene DT La Misión Una nueva serie que vas a ver muy pronto por la pantalla del 7 Por otras plataformas también que en un ratito te vamos a estar contando Y lo interesante es que parte del rodaje se dio acá en la provincia de Mendoza Sí, sí eh, Específicamente en Guaymallén Uh -huh. eh, específicamente más en el club atlético argentino que Conocido como el boli Sí, el claro este, Así que sí, estuvimos ahí de dos semanas uh -huh. Bastante intensas Que completan gran parte del rodaje Que empezó una parte en Buenos Aires Porque la ficción tiene que ver la historia De, de, un, de un tipo que arranca en Buenos Aires Y termina en Guaymallén uh -huh. Y nos queda un pedacito por filmar, ahora a fin de mes, que es en Bolivia. Uh -huh. eh, ahí aprovecho a saludar a los productores que están allá, que son José Luis Cabruja y melissa Quintanz, que nos están esperando para terminar la última parte de la serie. Muy bien, Muy bien me excelente. Encanta. Bueno, entonces con parte de, de, de todo este elenco, podríamos decir, mendocino también, desde los técnicos, desde actores. Exacto, tenemos, eh, el uno de los, tenemos una dupla codirectora de la serie, uh -huh. ...que es Ezequiel Tronconi... ...y Guillermo Moya que es mendocino... Uh -huh. ...y después tenemos a distintos también técnicos... ...en distintas áreas importantes... Uh -huh. eh, ...director de arte que es este, Darío Ambrosio... Eh, ...vestuarista que es Matías Lamagna... ...también tenemos técnicos a Mariano Ochoa... ...bueno uh -huh. hay, un, hay todo un grupo mendocino fuerte... ...además de, del elenco que tenemos... Uh -huh. eh, ...de adultos... ...que son muchos son... ...y niños estamos hablando... ...claro veíamos ahí en sí. imágenes... ...y bueno los chicos ya están acá con nosotros... ...en un ratito los vamos a presentar... ...para charlar con ellos que han hecho su debut como actores y, y actriz también, ¿no? Algunos, uno, uno no. Ah, muy bien. Eh, los demás entiendo que sí hicieron su debut. No, y hay otro que no. Porque dos, vienen dos... del ámbito del deporte claro. los chicos. Sí, eh, claro. hicimos un casting ahí en, con Guaymallén, que es el Ajá. municipio que apoya este proyecto. Eh, y bueno, nada, fue un casting arduo porque necesitábamos eh, pibes y pibas que actúen, pero que jueguen bien pero a, la que jueguen a la pelota. Claro. Entonces, bueno, también era, era encontrar. El doble un... desafío. Sí, sí, eh, y realmente lo, los eligieron los directores, obviamente. Yo también quise ver porque me interesaba quiénes iban a ser, y bueno, di mi opinión. Y estuvimos debatiéndonos bastante porque. Eh, los chicos tuvieron unos días muy intensos, era mucho. Eh, y además, eso, digo, de golpe, y, y lo hilo un poco con el elenco principal, de golpe a los chicos les tocó actuar con Fabián Vena, con Esteban Prol, claro. con Laura Simer Qué linda experiencia es para lindo. ellos. Entonces. Y con figuras de ah, deporte Esto, esto también. es algo que pasó muy gracioso. Ah, ¿Qué cantaba la hinchada? La Macarena. Esa era una especie de. Ahí va, Sí, estaba re loca <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Fabián Vena, Fabián Vena, no me encantó, hay que bueno, hacer la reversión. No, esa ¿no? Era, la esa era, era la hinchada de ficción de padres, ahí estaba también actores mendocinos, estaban ahí María José Elmelas el Coyote Lemos, muy Sergio bien. Martínez, también es la hinchada de los padres ¿no? claro, de la ficción encanta. que hinchan por los niños. Este, sí, la verdad que pasaron cosas muy graciosas. En bueno, la además de estas figuras eh, de la actuación, también del deporte, ¿no? Goico, entre otros, se sumaron bueno, para. Exactamente, para ¿Cómo, está... ¿cómo les fue con esto? ¿Habían actuado? antes eh, bueno con, con el goico para mí es muy especial porque te digo nada eh, que lo hablábamos con, con amigos y amigas de la generación yo tengo 38 años eh, y yo el, el mundial 90 fue el primero que vi claro y yo en, en esa época era Maradona mis ídolos sí. Superman y goicochea claro, claro a ese nivel entonces Bonito. juntarnos ahí está el glorioso tema sí. del estate eh, bueno, y lograr eh, encontrarme con el Goico al principio para, para proponerle trabajar conmigo, lo cual era una situación muy loca. ¿Ustedes dos son los protagonistas? Sí, de alguna manera eh, el, el personaje del Goico, no lo, no lo quiero espolear mucho, uh -huh. pero sí, es, es, es un... Coprotagónico medio especial ¿Qué? que hace, eh, porque él aparece de una forma medio fantástica en la ficción. Ah, mira. La ficción es una comedia, es un camino del héroe eh, con ciertos tintes fantásticos. Uh -huh. eh, y el Goico es un personaje fantástico que está en toda la serie, Bien. en primero y en el último capítulo más, Ajá. y después en el devenir de toda la serie va acompañando al protagonista. Perfecto. Perfecto. Fran, Recién hablabas de las distintas locaciones que usaron, Buenos Aires, Mendoza, próximamente Bolivia. ¿Por qué eligieron Mendoza? ¿Qué les atrajo de la provincia nuestra? Eh, en realidad, eh, Mendoza eh, para mí es, eh, digo, no, no es como que la, la elegí, digamos. Estaba, Mendoza está muy ligado a, a mi quehacer. Uh -huh. Inicialmente, desde que llegué acá al Teatro Independiente y después del Teatro Independiente, acá fue donde yo me animé. A intentar hacer la primera ficción Que lo uh -huh. logramos Que uh -huh. fue Mendólogos eh, Y entonces un poco repetimos el mismo esquema no uh -huh. En Mendólogos la segunda temporada Con la cual ganamos el Martín Fierro sí. eh, Fue con el municipio de Guaymallén En uno de los capítulos casualmente Que estaba Fabián Vena Se metía de golpe el boli Como uh -huh. una cuestión temática uh -huh. Que era un capítulo muy divertido De un actor que no podía llorar Que era uh -huh. Fabián Vena <risa> eh, Y bueno... Medio que lo, que lo que hicimos fue repetir el esquema de Mendólogos la segunda temporada e ir con, con los aliados y, y los lugares que, en este caso Guaymallén, uh -huh. que vimos que las cosas funcionaban y que claro. lo podíamos hacer. Eh, digamos, la elección viene por ese lado y, y estoy muy agradecido al municipio porque realmente con todo esto que ha pasado uh -huh. a nivel nacional, internacional, la pandemia en el medio, esto eh, estaba hace cuatro años para hacerse uh -huh. y en un momento parecía que no se iba a poder jamás. Y de golpe se pudo y es en gran parte porque Guaymallén se puso la camiseta, también el club se puso la camiseta uh -huh. y pudimos sacarlo adelante. Qué lindo decir, se puso la camiseta cuando es una serie de fútbol. Es claro. como que Muy cuadrate. <risa> sí, Fran, ¿y se portaron bien ellos, los invitados de lujo que nos has traído hoy? Sí, sí, se, se portaron bien, pero ya a veces tenía que decir, basta con la pelota, <risa> claro a se, se Porque van. son deportistas <risa> bienvenidos Ahora, los chicos, chico. ¿cómo están? Bueno, ahí tienen los micrófonos, queremos que vayan presentándose para conocer a los mini actores que tiene esta serie Los vamos a acompañar, vale, claro De la misión, con estos actores de lujo, yo me voy a poner por acá Bienvenidos chicos, ¿cómo, ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Quién va a arrancar presentándose? Nosotros Dale. Ustedes, muy bien, la señorita bueno, ¿Cómo es tu nombre? Yasmín, me llamo Yasmín Bienvenida, Jasmine. ¿cuántos años tenés? 12. 12 Perfecto, jugadora bien. del fútbol, Sí. del bien. boli no, ¿O de qué club? ¿En dónde juegas Jazz? Eh, por ahora en ningún lado. Ah, muy bien, pero te encanta jugar a la sí, pelota. Sí, me encanta. Muy bien, excelente. ¿Y cómo, cómo es tu personaje Jazz? Mi personaje para mí es un, una niña apasionada por el fútbol. Muy bien. Y que, no sé, daría todo por jugar al fútbol. Me encanta, me encanta. muy bien, qué lindo. ¿Quién más sigue por ahí? A ver. Yo, Bienvenido. Yo me llamo Franco. ¿Cómo eh, estás, Franco? Muy bien, tranquilo <risa> por suerte sí. Pero yo me llamo Franco, tengo 11 años Y, y bueno, estoy agradecido con, con Canal 7 por llamarme Y, y bueno, por elegirme Hablale ah, esta... bien al micrófono Fran, así te podemos escuchar bien Ahí, ahí, ahí está, está, perfecto porque sí, no ¿Te no gustó experiencia? ¿Te gustó grabar? Sí, una experiencia tremenda y, y bueno, agradecer a Canal 7 y a todo el elenco Que gracias a ello, bueno, nos pudimos adaptar bien Y, y pudimos lograr esto de la serie Muy bien, ya, me encanta Perfecto, ¿quién más por ahí? Eso, háblale bien al micrófono, así que así los toma bien la voz. Hola, yo soy Joaquín Rosales. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué edad tenés? Diez. Perfecto. ¿Y el habías va... tenido alguna experiencia con la actuación o esto fue totalmente nuevo para vos? No, esto es totalmente nuevo. Es mi primera vez y para ser mi primera Qué vez bien. me sentí... Fue muy lindo, estuve muy cómodo, una experiencia maravillosa, gente muy buena y... No. Qué cosa lindo. muy bonita que se pueden decir de, de esta experiencia. Se han sentido todos, bueno, Eso es lo importante. Claro ¿quién, te dice, sí, claro, ¿Quién te dice que hayan descubierto una, una beta gustó? vocacional? Y también jugador de fútbol. Ah, eh, sí, arquero yo. Ah, ah muy bien. bien, me encantó. Arquero del SEC, un saludo para, para el SEC, Muy bien, beso grande <risas> a todos los chicos del club. Sí, ¿quieres saber qué les decían sus compañeros de fútbol cuando le dijeron, voy a salir en una serie? ¿Qué? Eh, a mí no me dijeron nada, no me querían en mi escuela ¡Ay, claro! Sí, claro ¿Quién sí, te va a creer? ¡Claro! ¿Cómo vas a estar en una serie? ¡Tremendo! ¿Quién más queremos? Y, tenemos? y sí. cuando llegué, no me seguían creyendo, ¿sabes? Bueno, que ya falté lo van a por creer. faltar ¡Várate ah, no cambiando por la pantalla! Que por claro. faltar Después le va a decir al compañero, mirala por TV ¡Claro! Muy bien. <risa> ¿Quién más por aquí? Bienvenido, caballero, ¿cómo le va? Todo bien ¿Cómo te llamas? Me llamo Joaquín Ah, Joaquín, bien, perfecto Joaquín, vos también jugador de fútbol Sí, juego en el Club Deportivo Maipú Perfecto, ¿qué edad tenés, Joaco? Tengo 12 años Muy bien, ¿y cómo te enteraste del casting? Digo, ¿quién te invitó a participar? ¿Te pusiste nervioso a la hora de tener que actuar frente a cámara o como pez en el agua? No, no, no tuve vergüenza ni ah, nada Muy bien, muy bien. Yo, tranquilo. perfecto ¿Y cómo es tu personaje de la serie, juaco y yo no soy no juego en el boli, yo vengo de Buenos Aires, ah, el equipo de Buenos Aires. Muy bien, claro, llega de sería, otro equipo visitante. Claro, Ajá. él es el rival, es uno hay una final. ¿Sos el malo? Ay, bueno. Él es <risa> el, ¿El, el villano. El, el equipo, eso sí, les adelanto, es el, el, el, el equipo del, del malo, que, que es Fabián Vena. En esta ah, serie, el malo es contra Fabián Vena. Y bien. él es Alt. del equipo de Fabián Vena. Perfecto, excelente. Y por acá, jugador de hockey nos contó en el corte. Sí. Ajá. Muy bien, ¿en qué yo, club? Soy arquero de hockey sobre césped Muy bien En eh, el Club Leonardo Murialdo sí. Perdón mi amor, y no te pregunté, pregunté cómo te llamas. Me llamo Santino Carbonari Y vos Santino ya tenías experiencia en esto de la actuación Sí ¿Cómo es eso? Yo desde los dos años que hago ah, comedia musical Ah, bueno Yo hago comedia musical desde los dos años en una academia llamada Yo Soy Ajá Que le agradezco por sí, todo, todo esto Que nuestra amiga Perla matina es sí, profe eh, sí. Sí. Claro, Fue bueno. profe mía Ay, oh, no me digas fue profe mía desde muy chiquitito. ¿De sí, ¿no? Claro, entonces combinás est estas dos pasiones, no el deporte con el hockey y también Ajá. que te gusta actuar, cantar, bailar. Sí, también me gusta jugar mucho a la pelota, entonces sí. también esto fue divertido para mí. Claro. Porque qué lindo. bueno, estábamos jugando a la pelota casi todo el tiempo. Claro. Chicos, ¿no? y eran muchas horas, se cansaban, les gustaba, lo disfrutaron. ¿Cómo fue todo sí, en la grabación? Yo, yo no me sentí cansado <risa> una vez, me encantó. <risa> claro, disfrutaron. <risa> claro. Los ¿Cómo? Fran sí. era verdad, porque nos daban tiempo libre sí. y nos poníamos a jugar una 25 y ahí ah, a jugar con la pelota. Claro, claro. <risa> no, no, sí, yo lo que pasa es que los chicos los iban, cuando no tenían tomas iban a jugar, pero a veces teníamos claro, grabar. Claro, obvio. decía, chicos, paren con jugar a la pelota. <risa> teníamos... claro, y a veces se que bueno, ah, si poníamos, ah, nos poníamos ah, no. a jugar un mexico con Francisco Suárez y Laura ah, no. sí. Me, claro, la Laura sí me está jugando de gorcego, tranquilo. Sí, sí, y en una. Eh, estábamos jugando en la 25 y la, la primera o la segunda. Y.. Al Fran le agarró un tirón y no quiso jugar no, más. No pude jugar más. <risa> no no pudo jugar más. No, <risa> no, está no me, dice, me dice, chicos, ¿qué pasa? Que no. No, chicos. <risa> ya no toca <risa> esos <tapas risa> trotes. <risa> no, que justo me vino bien porque el, el personaje tiene como un problema en la pierna. O sea que ah, me, listo. me vino genial, pero listo. estaba. Ah, no, fue que fue el, el lunes de la semana anterior Que hacía un frío sí. Y yo, en la inexperiencia de jugar a la pelota Los chicos todo el tiempo jugando Y yo dije, bueno, y le pegué y. Claro, no había entrado en no calor no, Bueno, claro. el aplauso para los chicos Estos que van a estar allí interpretando sus diferentes personajes en DT, la misión. ¿Están ansiosos por ver cómo quedó la serie? Sí. Sí, sí. sí, sí. qué lindo, sí. chicos. Bueno, qué hermosa experiencia. La verdad, para la edad que tienen, te digo, aparte, si descubrieron acá una beta vocacional, ¿quién te dice? Fran, después los tenés que representar a todos. Sigan escucha, alimentando sí, son, esto, ¿no? Sí, vienen yo ahí haber compartido tanto. Cada, cada uno de ellos y, y ella y ya todos tienen... Potencial enorme Que lo vimos, yo los vi en el casting Claro eh, Y después lo, al conocerlos Nada, hemos vivido momentos muy emocionantes eh, De todo tipo Sin espolear de vuelta Pero pasaron cosas muy lindas Con todos, con cada uno eh, Nada, eso ahora, ahora me viene el momento de Que fue muy emocionante Una escena que tenemos de conclusión Un poco de la serie eh, La serie tiene que ver mucho con con las segundas oportunidades y con darte por vencido. Eh, bueno, en un momento tocó una escena muy, muy emotiva y pasó algo muy lindo con jazz que, que estábamos ahí yo tenía que entrar en la situación, porque en realidad es una comedia, pero a veces la comedia también tiene, sí, claro. tiene su, parte, su parte que puede ser un poco más dramática. Y me acuerdo eso, que estaba como intentando conectar y Jazz no sé por qué tuvo ahí como un acto medio distintivo pero que fue recorrecto que me abrazó ahí y ahí tú me conecté y salió la escena Qué lindo, qué, lindo qué ya la verás. Todos hermosos, se ve que, que muy apasionados, ah, que se, se han divertido, que sea lo importante también cuando son niños no más allá de esto ser un trabajo que uh -huh. quizás puedan eh, seguir llevando más y más Ojalá, lejos. Mira si tenemos futuras estrellas acá. Claro, Pero lo no es importante es que, <risa> <risa> que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien. Mira acá tenemos a todo un elenco de familias también que es muy importante ah, bueno, que apoyen a los chicos en estos proyectos. Eh, eso, eso es vital que, que hayan estado bancando, que ¿no? yo lo que yo lo hablaba que que nada, es eso, digo, lo, los hijos son también los padres, ¿no? Obvio, uh -huh. el reflejo de eso. Eh, entonces también que, que ellos puedan ser lo que son, con tanta capacidad. Ahí tiene, está, mirá. Saluden los papis. Ah, está está saliendo en la tele. <risas> muy bien. Tiene que ver con los papás y las mamás que realmente claro. eh, tienen unos hijos hermosos que, que nada, es eso, son ellos también sí, son y ellos que bueno. han acompañado en todo el proceso. Con nosotros, ¿no? Por Compartiendo para que, para que los chicos estén súper como estuvieron. Bien. Fran, entonces queda el rodaje en Bolivia para terminar de darle un cierre y después, bueno, a esperar el gran estreno que te digo desde ya, lo vamos a poder ver por la pantalla del 7. Nos comentabas también que se va a emitir en la televisión boliviana. Exacto. Estamos... Eh, la idea es, si, si todo sale y los astros nos siguen acompañando, eh, eh, poder este, estrenar casi sincrónico un poquitito antes del Mundial, uh -huh. eh, sabiendo que la grilla del Mundial, a nivel horario, los partidos van muy temprano por sí. la diferencia hor horaria de Qatar. Uh -huh. Entonces, bueno, un poco la apuesta es, como, tenemos, como está el goico, que uh -huh. es un símbolo muy fuerte de la selección argentina, eh, poder eh, ir con el Mundial. Claro. Con todo el esfuerzo que nos va a implicar ahora el por editor, eh, meterle como... Furia. Mucha, mucha, mucha velocidad. Con la quinta llegar. fondo el editor. Sí, sí, sí, claro. porque es eso, digamos, lo, lo queremos hacer. Eh, allá nuestros aliados bolivianos también, productores ejecutivos que se han sumado, uh -huh. tienen muchas ganas. La idea es poder hacer un estreno entre Argentina y Bolivia. Muy bien. Eh, y la ficción, lo que tiene también, de interesante es eso, que genera puntos en común y está, o por lo menos yo la, la pensé, porque también soy coautor. Eh, la pensamos para Latinoamérica, ¿no? Muy bien. Tiene esa impronta. Excelente. Así que bueno, esa es un poco la idea. Me encantó, bueno, Fran, felicitaciones por este proyecto hermoso. Estamos ansiosos sí, ya por verla, verlo. por ver a los chicos también que se han divertido tanto rodando y bueno, que sea con todos los éxitos. Todo a hacer un mensaje personal de sí, una obvio. cosa muy, claro. muy fuera de supuesto? lo común. Sí. Bueno, voy a mirar acá qué cámara está. Ahí, Ahí está. está la lucecita. Ahí está. Porque me tengo que ir de Mendoza y me queda con una tarea pendiente. Sí. ¿Qué? Así que es, Mela, me voy. En unas horas, si podemos ir a almorzar, te lo agradezco. Ah, muy bien. Un beso. Sí, Perfecto. Decir que seguro te está viendo. ¿Cómo? Que te está viendo. Que me está viendo, sí, espero muy que bien. me esté viendo. Simplemente eso. quiero <risa> bueno. que nunca hice algo así. Muy bien. El mensaje ha sido dado. <risa> Fran, gracias. gracias. Gracias por visitarnos. Mejor. Un placer gracias como ustedes. siempre. Gracias, Fran.